Un ministerio que desde más de 20 años trabaja en Italia, España y Sudamérica para que cada creyente pueda entrar en su destino profético desarrollando su ministerio, sus dones espirituales y todo lo que Dios quiera hacer a través de su vida. Entonces, ¿puede la brujería afectar la vida de un hijo de Dios? Y la Biblia es muy específica con esto también con un ejemplo en el Antiguo Testamento, ¿no? donde un rey enemigo de Israel trae a un brujo que supuestamente era un profeta, pero de verdad era un brujo para que podía maldecir en Israel. Él dijo, no, puede, no se puede maldecir lo que Dios tiene bendecidos. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que si tú estás en la voluntad de Dios, si de verdad eres único de Dios, entonces la brujería no te puede afectar, el diablo no te puede tocar y no te puede hacer nada. El tema es diferente cuando cambias tú con tu integridad, con tu santidad. Lo que hizo este mismo brujo, más adelante para que para derrotar el pueblo de Israel fue aconsejar que le trajeron. Um, mujer de otro pueblo para que ellos se corrompieron eh, equivocándose con dios fallando con dios y así eh, han podido afectar la vida del pueblo de israel entonces lo que muchas veces pasa es que cuando estamos con dios y estamos de forma correcta delante de dios entonces nada nos puede afectar pero una de las estrategias estrategia que el enemigo usa es la de hacernos pecar, de traernos en pecado, en situaciones malas. Así que en este caso, sí, en este caso el enemigo puede afectar y dañar nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución siempre es vivir una vida santa, sirviendo uh, la palabra de Dios. Y si vamos a cometer algún pecado, bueno, confesar nuestro pecado. Pedir perdón a Dios para que podamos ser libres de cada opresión y cada influencia del enemigo. Con esto quiero saludarte y que tú puedas compartir este vídeo en tu muro de Facebook en cada lugar para que más personas puedan escuchar esta pequeña exhortación. Un abrazo y hasta pronto.